Ahí están. Bueno, pues les saludamos con mucho gusto y con mucho placer sus Así amigos. Es, sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así ¿Qué es. tal, mis amados? ¿Cómo están ustedes? Bueno, esperamos que la estén pasando bien en este momento. Que Así es. todo esté perfecto por ahí en, en su lugar, donde ustedes viven. En, en cualquier parte donde no, estén, donde estén, ¿donde, donde estén. estén? Puede ser aquí en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Sudamérica, o hasta el último de la tierra. Así es, donde estén, donde sí, estén, no sean que estén. bienvenidos y esperamos que que este mensaje venga. a ser de ¿no? Sí, venga a ser de bendición, sí. Parecen que son tomates, ¿o qué son? Pues no sé, parecen tomates verdes, parecen... Sí, verdad, parecen to tomatitos por ahí. Ajá. Bueno, y a propósito de, de, de, de la fruta, el tema, el tema de hoy, está bien interesante, fíjese. El Así tema de es. hoy es... Um, vamos a ver aquí. Por sus frutos los conoceréis. Así es. Um, por sus frutos los conoceréis uh -huh. entonces y por qué por los frutos bueno hay muchas plantas como pueden ya empezar a ver aquí muchas muchas muchos muchas. árboles frutales así es eh, pero cada planta se caracteriza por por su flor, por su follaje su, Sí, sí, su, su follaje su, Sus hojas, sus frutos Exacto. Eh, Las flores pues por, por, por Precisamente por, por la Clasificación que hay de cada una De ellas, uh -huh. este, sus nombres Sus colores, son bellas Bellas Las, las flores ¿Y, y los frutos Bueno si yo te presento Esto, qué, qué es esto es una, una, una, una, una, una, no, no, una naranja, ¿verdad? una naranja. Ok. Estoy seguro que esa te la... Si te gustaría que te comerte, la verdad. Pues sí. ¿Por qué? Porque si es está, una naranja... Si está buena, eh, sí. sí. Si está buena, sí, claro que sí. Y si te presento esta otra, ¿te la comerías? No, pues está difícil. ¿Te la Porque comerías ya, esta? Ya se echó a perder. Yo creo que esa no te la comerías. No, pues no. Entonces, sí. el tema es, por sus frutos, los cones herencias. Si son buenos o son malos. Entre los frutos siempre hay bueno y hay malo. Uh -huh. Sí. Y, Así es. Y, y me conté ahorita de del de tío Chuy allá de Monterrey. Cuando tú y yo estábamos ¿Estamos? prácticamente recién casados, jovencito. teníamos el primer <risa> pues sí. bebé. Eh, ¿Y qué hacía? Y él tenía una frutería en la colonia Vistermosa una colonia de cierta categoría y, ah. pero no tenía vehículo para llevar la mercancía y tú lo llevabas entonces yo lo recogía y lo llevaba al, al mercado de abastos a, a la compra y lo, pues, lo regresaba a, a su negocio Ajá. descargábamos lo que se había adquirido para el día sí. y me yo a mis labores uh -huh. eh, esto lo, lo hacíamos pues prácticamente todo, todos los días esa flor que bella uh -huh. entonces y eh, me recuerdo este del tío chuy por la fruta por la eh, era una frutería la que tenía él entonces, el mercado de abastos de ahí se surtía él ahí en Monterrey y, y siempre escogía la fruta Porque Tenía, voy, por, voy a tenía, tenía por ahí este Como clientes este ju, Judíos ¿había, uh, sí, ¿había, sí, judío? sí, había mucha gente de, eh, Judía Muy rigurosos Para comer Y enseguida De, de, de la frutería del tío Estaba una carnicería Uh -huh. Que también les surtían a los mismos judíos uh -huh. Y tenía pura carne seleccionada Pura clasificada oh, y sí. con cortes especiales Co y puro todo. corte especial uh -huh. Entonces esto lo hizo diferente a él uh -huh. Porque la clientela era diferente Sí, sí, así es Entonces la mercancía que él llevaba pues él no podía tener una fruta así. Tenía que llevar una fruta como esta Buena, sí, claro. Entonces, y al estar pensando ahorita en, en este pasaje bíblico, uh -huh. donde tomamos este nombre o, o ese título, por sus frutos lo conoceréis, ahí en Lucas capítulo 6, versos del 43 al 45 nada más. Uh -huh. Eh, me hizo recordar de la calidad de la fruta que él presentaba en su negocio. Así es. Las mm -hmm. manzanas escogiditas. Las naranjas escogiditas. Las papayas bien escogiditas. Sí, claro. Eh, todo todo, fresco, todo, toda todo la fruta. Fresco, no estoy mencionando fruta por fruta porque sí, no pues, eh, me la acabó. Ajá. Entonces, la gente que. Acudía a su negocio, no, pues era por la gente seleccionada prácticamente. Sí, pues. Para, para empezar, la Colonia Vista Hermosa, pues eh, era una categoría. Eh, bien, bien. Alta, sí. Uh -huh. eh, Quizás no la de más lujo en Monterrey, pero. Eh, sí, de, de muy. Se, se vivía bien. De buena okay. calidad, uh -huh. vamos, por así decirlo. Y entonces, bueno, pues, esa era la, la forma como el tío manejaba su negocio. Así es. Entonces, pero la Biblia también nos habla algo al respecto. Y lo habla con respecto también a las personas. Sí. Y siempre en, en los países, no nada más en México, sino en todos los países normalmente sobre todo los que son de corte demócrata uh -huh. tienen elecciones y la gente vota por la mejor persona que, que han elegido uh -huh. para que los gobierne así es nada más que siempre quieren lo mejor en la elección claro pero resulta que cuando hacen una mala elección, puede aparecer una mala elección lo, lo malo enseguida. En uh -huh. O con el tiempo. ¿Por qué? Porque se descuidó lo que estaba en la canasta. Uh -huh. Se descuidó lo que estaba ahí donde se pone la fruta, vamos a llamar así. No, no se protegió bien. Entonces, cuando estamos hablando de la buena fruta y la mala fruta, los buenos candidatos, los malos candidatos, la buena doctrina, la mala doctrina, la buena enseñanza, la mala enseñanza, entonces, pues, resulta como la fruta esta. Pues sí, definitivamente. Entonces, cuando uno escoge a la compañera de vida, pues perdura. Así es. Amén. Eres qué bueno que yo te conocí. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias al Señor. Y Dios te escogió para mí. Porque pues sí. desde jovencitos fuiste la elegida. Uh -huh. Bueno, pues gloria a Dios. Y ya por los años que han transcurrido, pues no hay queja. Al contrario. Amén. Hay satisfacción. Entonces. Así es. Imagínate que todos los matrimonios pudieran decir más o menos lo mismo lamentablemente no es así así es como en los partidos políticos no siempre que gana es la mejor opción sí porque porque yo creo que porque o sea, se ven así sí y se convierten así en el camino. Uh -huh, uh -huh. Y qué tremendo es, mi amado, mi amada, cuando estas cosas acontecen en las actividades de, de nuestros días. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Ay, Dios mío. Entonces, uh -huh. ¿qué hacer para... Hacer la mejor elección siempre. Que Dios esté en nuestras vidas. Sí, amén. Así es. Hace unos días platicaste tú con una eh, paleta tuya. Uh -huh. Que también es mi ahora. Sí. Su, pues sí, o sea, hay, porque, hay lazos. Eh, eh, exacto. Uh -huh. No de los sanguíneos, pero sí de... de ¿Políticos de, o...? Eh, de política. <risa> <risa> Políticos. Ok. Eh, te comentaba, o tú me comentabas que, que, que estaban platicando un poco. y uh -huh. eh, Hablaban de los videos que, que estamos haciendo. Ajá. Yo había un programa, de, pero bueno, de, sí. de los videos. Sí, ¿verdad? sí. Son, son cientos y cientos y cientos de, de videos. Eh, para mí ha sido. Sí, pues. Eh, o para nosotros, ¿verdad? Mucho. Todo un, un gran privilegio el poder estar subiendo sí, videos no. a, a YouTube y a Facebook y a, y a tantas partes, ¿no? Claro. Ok. Y eh, te comentó ella algo que. Uh -huh. Que los mensajes estaban buenos, pero que como que faltaban más, más, más, más fuertes, más, sí, más, con, eh, con más energía, con más con, energía, sí, sí. Eh, me llamó un poco la atención, de, de lo uh -huh. que me comentabas, porque hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, y no queriendo... Pues lastimar a nadie, claro. pero sí tratando de dar la mejor enseñanza posible. Por eso Así les es. hemos dicho: si alguien les va a predicar, que sea con la, la, que palabra, sea con la Biblia en la mano. Biblia. No permitan eh, que usen. ¿Pasan el teléfono? Ahí, ahí, ahí está, ahí están. Ok. No permita que le prediquen con el teléfono en la mano. O con la tableta. Uh -huh. O con la computadora incluso. Eh, donde, aquí está. Uh -huh. Ok. No permitan eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita y es algo que tenemos que analizar. Así es. Claro. Para que Dios pueda... Dar el mejor mensaje que sea posible por, de parte del predicador o predicadora. Así y lo digo así porque hay hombres y hay mujeres que, que predican. Claro. En la antigüedad, bueno, es más, en muchas organizaciones uh -huh. no, no, no permite que la mujer predique. Puede sí, ir, es. Puede ofrendar, puede diezmar y puede hacer lo que, lo que sea. Pero no puede predicar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son costumbres. Son este, pues doctrina. son doctrinas. sí, sí. Y bueno, tenemos que, que respetar, no estás de acuerdo, ¿no? pero sí respetar, bueno. Pues. Así que es, síguele, uh -huh. Uh -huh. a ver hasta dónde llegas. Ok. Entonces, pero cuando se habla de la palabra de Dios, qué importante es que sea Dios quien nos hable. A través de su palabra. Amén, así es. Y a veces es fuerte. Sí, sí, sí. A veces con mucho amor como Juan, que, que habla más con más amor. Con más amor, claro. Pero Pablo eh, también hablaba fuerte. Hablaba ¿no? fuerte, sí. Entonces, y en, en, la, en el Antiguo Testamento, pues, hay cada pasaje bíblico que que como se dice arranca el pedazo donde te va Claro. Claro. Porque porque la palabra de Dios es así. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Imagínate. Imagínate. Así es. Entonces, qué, qué, qué, qué hermoso es. Ahora, lo, lo hacemos así como es se se ahí con cuidado. Viendo las cosas que, que, que se están haciendo. Ok. O okay, se, se está cultivando y todo eso, ¿no? Entonces. ¿Qué importante es, mi amada, mi amado? Porque ¿qué vemos y qué escuchamos y qué hemos aprendido desde la escuela? Desde que éramos pequeños se han dado doctrinas por ejemplo la, la de Darwin que el hombre primero fue chango y se fue convirtiendo en un ser humano como eres tú y yo ahorita así es eso quiere decir que primero fue chango <risa> para que se pudiera convertir imagínate, en un, hombre, en no, un ser bueno, humano no, no. Ok, imagínate esa teoría Y la pregunta sería, ¿y quién hizo el chango? ¿Eso? ¿Quién hizo el chango? A ver. Porque si... Primero fue el chango. Y tuvo que convertirse en un ser humano. No, no, no, no. Y la Escritura nos, nos enseña y nos dice... Que Dios hizo al hombre... Y a, a su imagen y A su es semejanza Claro, así es ¿No una transformación de un chango a un ser humano? No ¿Y cuántas veces nos hemos comido eso? ¿Y hay quienes ni siquiera creen que, que existe Dios? Sí, así es Definitivamente Entonces, mi amado, mi amada Aquí en mi Biblia Yo tengo fechas ya estaban impresas desde que se hizo la... como Biblia. Uh -huh. Pero, en los primeros capítulos del Génesis, no tengo fechas. O sea, no tiene fechas, porque en ese entonces, eran el principio de la creación, y no había una fecha determinada sí. cuando se hizo la escritura, para eh, decir... Cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y, vacía. y las inmuebles estaban sobre la faz del abismo. Entonces, cuando dijo Dios, por ejemplo, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la luz. Así es. No hay es. una fecha determinada. De, de Moisés no la da aquí porque Moisés escribió esto. Sí, no no no hay no ¿Por qué? Hay fecha. Porque no había una fecha exacta y que Moisés no la conocía. No sé si le preguntó a Dios o no, pero no lo puso porque no lo sabía. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que este, los, los tiempos de nosotros no son los del Señor, ni los del Señor no son los nuestros, o sea, él, él, Dice la palabra que para él este, un día es como mil años y mm. mil años como, como un día. O sea, la historia Así bíblica, es que... la que conocemos hoy, data prácticamente de dos mil años antes de Cristo. De ahí empezó. Pero de, de esos dos mil años hacia más atrás, no lo marca la escritura no. con, con, con fechas. Y hay un tiempo yes. del inicio y va a haber un tiempo del final. Y ahí es donde es importante sí. los frutos. Uh -huh, uh -huh. Los frutos. Y vamos a hablar de los frutos del día de hoy. Tú y yo. O ustedes y nosotros. Uh -huh. Y entonces aquí en Génesis, perdón, en Lucas. Sí, en Lucas 6. Verso 43, 43 nos dice: Nos dice de esta manera: no es, buen, pero no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, el problema del fruto: este árbol dio buena, buenas naranjas, Este era mm -hmm. buena, pero ¿qué pasó? Aquí hay un cierto propósito de que esto pasara. Para poder dar un ejemplo. Si no, y no fue de, un, de la noche a la mañana. ¿eh? Entonces. Así es. Pero el fruto era bueno. El fruto era bueno. Porque aquí ah, se naranjas. Naranjitas, naranjas. Sí. Ricas. Pero cuidado cuando se echan a perder. Si sí, no, ya... ya... Ya no sirven. Ya, ¿Por qué un fruto no, se puede echar a perder? No tiene buen sabor ya. Está echado a perder. Hay varias razones por qué una, un fruto se echa a perder. Uh -huh. Se puede golpear. Eh. Puede estar este, encerrado, que, que no le da el, el, el aire. Uh -huh. este, y ahorita el, las frutas este, las congelan. Las, por un tiempo las, las congelan y luego... Si las trae uno a la casa, eh, si las deja nada más así, eh, no las pone, en alguna, ¿verdad? No, sí. no todo se debe poner en el refri, pero eh, lo que menos aguanta ¿verdad? se debe poner en el refrigerador. Exacto. Entonces, y, bueno. y también que las caridades ya no, han mermado. Sí, ya no son iguales. Ya ¿no? ya no es lo mismo, ¿eh? como cuando vivimos allá en el pueblo. Pues no, pues cuando vivimos en el pueblo, yo me recuerdo cuando vivimos allá al, al, al mercado de vasos. Oh, qué, qué, qué, qué, qué, qué bonita fruta, qué, sí. Qué bonita sí, fruta. sí, sí. Uh -huh. Y más es, cuando las escogía el tío, no, pues olvídate. Sí, sí, sí. Eh, no. bien escogidito. Entonces, esto es lo que marca la enorme diferencia. Entonces, cuando una fruta se, es maltratada, descuidada, se echa a perder. Y las personas pasan lo mismo. Sí, sí, es Cuando cierto. un niño nace. Niño o niña, nace bien. Después se puede prostituir. Sí. Y luego salen hay que, que, la, la, la, las otras eh, formas de creer que, que, que, que puede ser. No, no, no, no. El que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer. Claro. Desde que el doctor, el partero, la partera... Eh, dice es niño o es niña y, es, y es, claro, eso lo quieren quitar claro. ya de que sí. no digan que es niño o es niña cuando eh, nace una criatura sí a ver qué va a ver qué va a hacer en el, en el futuro no no es así a ver qué género <risa> a ver sí. qué género va a tener oh, oh, oh, estás viendo que es hombre o es mujer punto claro. y es bien así visible es. bien visible entonces <risa> perdón Dice aquí, <coughs> no es buen árbol el que da mal malos frutos. Ni árbol malo el que da buenos <coughs> frutos. <coughs> sí. O sea, Dios desde que instituyó a la mujer como un <coughs> ser <coughs> humano la hizo perfecta para dar buen fruto. Sí, claro. Así es. Y la unión de, de, de, de esa pareja por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, porque pues, ¿qué va a hacer este cuate solo? La, la, la, Le va a dar la ayuda compañía, y, la idónea. La ayuda idónea. La ayuda idónea, uh -huh. la que tenía que ser. Pero, es. cuidado cuando nos equivocamos en el camino. Sí, sí, sí, definitivamente. Y se echa a perder el buen fruto. El buen fruto, así es. Sí, este, Cuando uno ve sí es. Eh, Algunas uh, eh, Cositas como esta aquí, yo, creo que una, yo creo que sí lo van a ver Aquí baña. esta manzanita Como que tiene una mordidita ¿Se fija? ¿Sabes lo que significa eso? Dale una mordida A la ciencia al conocimiento. Al conocimiento. que fue lo que hizo Evita? Uh -huh. que mordió una fruta. Que estaba no prohibida. Que estaba prohibida. Que estaba prohibida. Desobedeció. Pero fíjate cómo, cómo la maldad llega hasta más allá de lo que uno se puede imaginar. Oh, sí, sí, sí. Y es que en realidad este vivimos en, en, en un mundo este pues que tenemos un, un, un enemigo todos en, en común. común sí este y, y es eh, increíble hasta dónde ha aumentado la maldad eh, por el engaño sí hay mucho engaño y, y, y, y hay mucha contaminación en este en este mundo este, sí Uh, y ahorita con la pues, cuestión esa de, de, de, de los virus del covid y todas las cepas que andan y pues de a saber tantas cosas ahorita los, las criaturas que están naciendo nacen bien pero si les eh, les dio el, les pega el, la contaminación del virus pues ya ya ya la la criatura ya murió exacto uh, o las personas o sea eh, es la contaminación que hay en este mundo de, de maldad, de enfermedad y de, de tantas cosas. Exacto. Ok. Entonces, vamos a ver ahora el verso 44. Dice el 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Esto es una naranja. Se dan en los árboles, en los, en, en los naranjos. Sí, claro. Las uvas, pues se dan en, en los... Uh, eh, en las parras uh -huh, sí, sí. Eh, las, las manzanas pues se dan en los manzanos los duraznos pues dan en, eh, claro, en los árboles de, de, de manzanos sí. uh -huh. eh, los higos en las en la uh -huh, las uh higueras -huh. ¿no? las rosas pues se dan en las plantas de los rosales eh, las gardenias pues en cada uno tiene su clasificación eh, este, especial es como los animalitos que se ven por aquí O las plantas que se ven por aquí Cada una tiene Su propia clasificación Entonces Porque cada árbol Se conoce por su fruto uh -huh. Cada árbol se conoce por su fruto Cada persona se conoce por su fruto Así es Así es Nacen buenos pero se pueden echar a perder. Se pueden echar a perder. Bueno, ¿Esta manza, manza, la naranja? Naranja. Nació buena. Pero después se echó a perder. Así como esta. Esta si la descuidamos, se echa a perder también. Mejor claro. me la como. ¿verdad? Sí, si no se usa, se, se echa a perder. Es, es, exacto. Entonces. Y, y así es todas las cosas de la sí, vida. Todas ¿no? las cosas. Todas las cosas de la vida. Si hay descuidos, pues... Nosotros estuvimos metidos en, en el negocio de los carros, de los autos. Cuando un auto se entrega en la, en, la, en la agencia, va checadito de que vaya perfecto para que el cliente no vaya a tener ningún problema. Así es. Y hasta se les entrega limpiecito, que no lleve ni una pringuita de polvo ni nada. Eh, porque sí, es, eh, él está pagando el precio de, de, claro. de ese vehículo. <coughs> claro. Pero si el, la persona que lo está adquiriendo lo descuida, no le da el mantenimiento o lo maneja mal, lo puede ser a perder. Claro, claro. Y que no choque porque puede hasta destruirlo del 100%. Entonces... Cuando no estamos, es. estamos hablando que la Escritura es la que nos orienta, nos, nos guía, nos, nos, nos lleva al mejor camino. Uh -huh. Y yo creo que es lo que todo el mundo necesitamos. Tú, yo y uh -huh. todo el mundo necesitamos de la Palabra de Dios. Por eso les sí, decimos, amén. cuando vayas tú a un lugar, te este, van a predicar, que sea con la Biblia. Para que te den el mejor mensaje. Porque si no, no de qué te van a decir. Pues sí, sí, definitivamente. Entonces, sigue diciendo ahí, porque cada árbol se conoce por su fruto. Se conoce por, su, por fruto. su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Exacto. Entonces, cada planta, cada árbol da su propio fruto. Claro. Según no nos equivoquemos. Según su clase, su clasificación. Entonces, de, del hombre uh -huh. y la mujer, ¿qué va a salir? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿O es hombre o es mujer? Claro. ¿No va a salir a, a ver qué se hace después? No, no, no, claro, no, no. Se puede echar a perder, eh, eso sí. Nace bien, uh -huh. pero se puede echar a perder. Claro. Con los sus y costumbres que hay a veces... Sí. Esa criatura se puede echar a perder en el, en el camino. Sí, sí, todo depende de lo que lo que se siembre en, en la mente y en el corazón. Uh -huh. Pero fuimos de creados para crear bueno. fruto bueno. bueno. Bueno, claro, claro. No, fruto uh -huh. malo. Uh -huh. Así es. Entonces quiere decir que cuando ese fruto se echa a perder. Se convierte en malo. Uh -huh. Cuando se descuidó, cuando se hizo un mal uso de él, puede echarse a perder. Sí, puede echarse a perder. Claro. Entonces, por eso, la reflexión es, por sus frutos se conocerán. Sí, así es. También. Los políticos, ¿qué pasan? Y hablamos de políticos porque eh, hay mucho político malo otros muy malos, pero también hay buenos. Miren aquí, ¿qué cuántas uvas? Qué bonitas. Uvas? Uh -huh. qué Preciosas. Cuando, Preciosas. Pero, eh, esta no, no, no, ¿no se hacen naranjas? No, ¿No se hacen no fresas? ¿No se hacen de No, no, no, no. fue una planta de, de uvas? Y eso es lo que va a salir, Son uvas. Uvas. Okay. Uh -huh. Así el ser humano. Por eso, los hijos que, ten, que tuvimos... Ya te llamaban pero los que tuvimos ya. El que salió hombre fue hombre y el que nació mujer, pues nació mujer. Claro. Ya está ahí. Fue claro, el asunto. claro. Entonces, pero las malas costumbres, la, la, la, los malos hechos, sí pueden hacer que cambie a la persona. Sí. Sí, hay y, tantas y, eh, ideologías y tantos pensamientos. Y por eso decíamos ¿no? ahorita con respecto también a, a los políticos. Cuando andan en campaña. No, hombre, ofrecen esto y el otro y aquí y acá y más acá y lo más meten. allá. Pero cuando llegan al poder... Cuando llegan al... Llegan así... Al poder. Y a veces van cambiando, van cambiando, van cambiando y van cambiando... Y se empiezan a poner así. Sí, todo depende de lo que traen en, en, en el, el, corazón. el corazón. ¿Verdad? Entonces... Dice el verso 45... El hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno uh -huh. Y el hombre malo del mal tesoro De su corazón saca lo malo Exacto, entonces está en el interior de la persona Lo que va a poder Realizar Así es Vas a querer hacer una buena fruta Vas a dar resultados de buena fruta Pero si tu corazón Está lleno de Cosa podrida Tu fruto va a ser así Uh -huh. Por eso, por tus frutos serás conocido. Serás conocido. Y eso de es para la... todo el mundo en todas las cosas de la vida. También para los pastores, las pastoras, uh -huh. eh, para los políticos, para los empresarios, para eh, los maestros eh, de escuela. Claro. Eh, para los trabajadores de todas las categorías y uh -huh, tipos uh -huh. y estilos y de todo lo demás. Así es. Eh, es dependiendo de lo que haya dentro de nosotros lo que puede resultar. Así es. Si es bueno, tienes que dar buen fruto. Uh -huh. Si es malo lo que tienes, va a dar mal fruto. O se va a echar a perder. Uh -huh. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia. Bueno, vamos a leerlo completo okay. el, el completo. verso 45. Ok, el hombre bueno del buen tesoro de, de su corazón saca lo bueno. Del, del corazón. Uh -huh. Del corazón, ¿eh? Ojo. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿De dónde saca lo malo el malo? ¿De su corazón? De ah, su corazón. De la bodega, de lo que <ríe> Sí. Pues sí. Si te fijas, mi amada, mi amado. El corazón viene a ser lo básico. Sí, el o sea, corazón. Por eso sea, dice la escritura, hijo mío, dame, dame tu, tu corazón. corazón. Así es. Como que ahí se anida... Se anida lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Uh -huh. No es de lo que traes en la cabeza, no, no, no, no. Del corazón. Sí, pues sí. En la casa pues tienen mil cosas ahí, pero en el corazón no puede estar nada mal porque... Sí, más si no, no, no, no, se, no se lee la no, palabra, cala. no se busca a Dios, no, nada, pues, ve tú a saber qué Exacto, entonces, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón uh -huh. va a hablar la boca. Sí. Fíjate que, qué hermoso nos habla la escritura. Sí. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Va a hablar la boca, así es. ¿Qué quiere decir entonces, mi amada, mi amado? ¿Cómo sea tu corazón? Que se anida en tu corazón y que se anida en el corazón de un político, de un empresario, de un maestro, uh -huh. de, de cualquier persona. Sí. Del esposo, de la esposa, de, de cualquier persona. Si tú le metes basura, basura se va a convertir. Así es. Así es, así es. Este Por eso uh, ahí en Proverbios 18, 20, 20, 21, dice, Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Uh -huh. Entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte... Y la vida está en el poder de la lengua. Sale uh -huh. y cuidado. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Entonces, uh -huh. y imagínate, un buen gobernante, de su corazón está saliendo lo bueno o lo malo. Un político. Sí. Entonces, cuando a un político no le interesan las personas como personas, tiene su popularidad, de él nada más ganar, nada más yo, yo, yo, yo, yo. Sí, y, el, el, y nadie sabe más que él. El ego lo tiene eh, muy grande. Es, es, es un monstruo, es un monstruo de, de, de ego. Y, y así podríamos ver varios políticos. ¿Cómo, ¿Cómo fue Castro? Pues nomás él. Sí. La pobre gente de, de Cuba estaba pobre. Sí. Pero <coughs> los Castro son, son millonarios. Sí. Fidel fue millonario. Uh -huh. Si lo vamos así a es. Venezuela, pasa lo mismo. Chávez. Tenía riqueza. Comía en los mejores restaurantes. Y cuando viajaba, eh, los mejores hoteles y todo eso. Maduro está, está igual en ese sentido. Son Las viandas eh, de ellos... Insaciables, uh -huh. insaciables. Pero el pueblo comiendo hasta de la basura. Sí, muriéndose de hambre. Y así está Nicaragua. Y así están nuestros pueblos. Hombre. Sí. Para no mencionar más... Prohibir la, la, la, la educación y, y todo eso, pues sí, o sea, es algo tremendo. Ahora, los que quitan los medicamentos para los enfermos, para por ejemplo, como los niños que tienen cáncer, o que tienen cáncer, que, que les quitan las estancias familiares, que les quitan... Todos los, eh, los apoyos sociales. Sí, a, a, que a los hospitales ya no les surten los, medic los medicamentos que deben de tener ahí para poder ascender sí, a, a la gente. Recortando todo lo que lo que no tienen que recortar. Porque pues, entonces, ¿qué, qué va a hacer la gente? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Pues no, que muy bueno. Es, dio, dio la apariencia, pero eh, pues, Entonces, no. en la apariencia estaba así. Pero su vida está así. Por sus frutos los conoceréis. Su vida está así. Y aún así mucha gente todavía no, no despierta. Y no hablemos de políticos, Hablemos de nuestras propias vidas. Exacto. ¿Cómo estás? así? ¿O así? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es? A ver, cuál, cuál, cuál uh -huh. es, cuál es, cuál es tu vida? ¿Cómo estás? ¿En quién estás metido? ¿En quién estás metida? ¿Cómo sea tu vida? Uh -huh. Y de ahí va a depender. Si vives o mueres. Porque de la abundancia que hay en el corazón, habla la boca y eso va a ser el resultado, al final de cuentas. Así es. Así es. Entonces, mi amado, mi amada. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios para empezar. Reconocerlo amén, como a Dios es. y que Él venga y limpie nuestros corazones. Amén, así para es. que nuestra lengua y nuestra mente y nuestro corazón y en todo nuestro ser sea limpiado. Amén, amén, así es. Las ventajas del COVID. ¿Qué hizo el COVID con nosotros? Nos vino a descubrir realmente lo que somos. Uh -huh. Falibles, descuidados, que los cuidamos, los protegemos. ¿Cuánta gente se ha ido por descuido? ¿Y cuánta gente estamos aquí todavía? Porque nos hemos cu cuidado. Y estamos haciendo la, pro la protección que hacer? del Señor. Amén. Hay un himno muy bonito que dice, brilla. Brilla en el sitio donde estés. En el sitio donde estés. Amén, así es. Vamos a brillar, mi amada. Vamos a brillar, mi amado. Vamos a ser diferentes. Te invitamos a ser diferentes. Amén. A cambiar. Y ayudar a vosotros a cambiar. Que cada día nos vayamos perfeccionando. Que la Biblia nos vaya perfeccionando. Que Dios nos, a través de su palabra nos vaya perfeccionando. Amén. Así es. Porque va a haber un día. Que el Señor va a venir por su iglesia La iglesia somos nosotros las personas Somos nosotros, nosotros, así nos... es Él no viene por edificios, uh -huh. viene por, por personas Imagínate no estar presente para, con el Señor Que en nuestros hechos En nuestros frutos Dice el Señor, lo siento Tú no las haces No pasas por los descuidos, como las vírgenes que estaban esperando que llegara el esposo y, y a la medianoche llegó y no tenían lámparas y de aceite. Sí. No, no, no. No tenían. Están descuidados. Y la puerta se cierra y después nadie la puede abrir. Así es. Entrégale tu vida al Señor Deja que el Señor cambie tu vida Y si sí. por alguna razón Tu vida estuviera así Dile al Señor que la modifique El Señor te así puede ser es. una nueva criatura El Señor tiene la capacidad y el poder Para ser de ti una nueva criatura Nos dice ahí en Mateo 11 11 28, ¿Verdad? Este, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amen. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso, ¿no? es mariposa. Precioso. ¿En su desarrollo? Todo lo que es. No eran así en el principio. Eran gusanitos Gusanitos, pero hubo una transformación En la transformación Dios las hace así La transformación las hace así Así Nosotros es Nosotros tenemos que ser transformados Para poder ser como esas mariposas hermosas Amén, así es Y que brilles en el lugar donde tú estés Así Vamos es, a orar. así es. Padre, le adoramos Alabamos su santo nombre, Padre Gracias, Señor por su bendita palabra, Señor. señor que Gracias. Esas señor. palabras que hemos expresado hoy, oh, mi Cristo, tanto mi esposa como yo, maravilloso es su nombre, Señor. Pueden ser de ayuda y de bendición Gracias, para toda señor. la gente. Gracias, Padre, porque usted o quiere lo mejor. Y que venga el entendimiento, que venga nosotros, en la comprensión sí, señor. a un cambio: a un cambio de sí, mentalidad, sí. de vida, de corazón, venga nuestros de costumbres. Señor. Sea la sí, posición señor. que tengamos sí, mi Cristo. Seamos el último de la lista o el primero Sí, Señor Glorificado Pero sea que usted, su Señor, cambie nombre. nuestras vidas Sí, Señor Que usted ordene que todos. nuestros cambios sí, Señor Y Padre, que seamos usted cambie Transforme humillados delante de usted padre. Que nos haga como gusanos, señor, sí, señor Que se convierten en hermosas mariposas Sí, Padre un gusano, un gusano nadie lo quiere tener en la mano, oh, una mariposa sí. Sí señor, gracias padre por su bendita palabra. Que seamos aleluya, cambiados, aleluya, transformados sea, señor. De cosas horrendas a cosas bellas, sí, como los mariposas. Sí señor. Y padre santo, Alabando que sea. nadie se quede hoy rey, sin recibir sea, la bendición oh, suya. Sí señor. Y el cambio que es requerido en cada vida, en cada corazón. Sí, Señor. Y Padre, y a usted le damos toda la honra, sí, le damos toda la gloria y toda la alabanza. Honra, gloria y alabanza, Señor, sean dadas a usted. Padre. En Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su gran y amor, y su amén. misericordia. Amén, amén. Gracias, Y hacer como esta mariposa. Amén. Hay que ser cambiados y transformados para ser como esta bella mariposa. ¿no? Bellas, preciosas. Que así sea tu vida. Amén. Pide al Señor Aleluya. que te cambie, así que te transforme es. y que te haga así. Pues así hasta aquí llegamos. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este momento, los que hayan estado viendo y escuchando este, este mensaje. Y gracias por compartir a todos los que han compartido sus videos. Sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Y sigan ustedes. Viendo y escuchando y compartiendo estos videos y que el Señor dé la, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para cada uno en sus vidas. Gracias, un fuerte abrazo y bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. El compartir y el poner me gusta son dos cosas que nos agradan. Así es. En primer lugar, el compartir. Y porque te gustó, pues magnífico. Amén, Gracias. amén, así es. Gracias por compartir. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones.